Hola, soy Luis Min, soy profe en Core y hoy vamos a hablar sobre Event Driven Architecture o eh, Arquitectura Orientada de Eventos. ¿vale? Entonces, un poco, ¿qué es eso, no? ¿Qué es arquitectura? ¿A qué nos referimos? Bueno, es, es una manera fancy, ¿no? De, de tratar de hablar sobre la organización de nuestro sistema o de nuestra solución. ¿vale? Entonces, eh, digamos que el nombre nos sugiere un poco que esa organización o esa serie de normas que vamos a tener que seguir o ese patrón de diseño, eh, va a estar orientado a eventos, ¿vale? Y eso nos lleva a pensar, ¿qué es un evento? Y bueno, un evento es, eh, no recuerdo dónde lo, lo llegué a leer, probablemente en más de un lugar, eh, pero esta definición se quedó conmigo y me parece bastante completa. Y prácticamente un evento se puede definir como un cambio de estado en tu aplicación, ¿vale? Es cualquier acción que sucede que... Que cambia algo importante para ti, ¿vale? Algo significativo para ti, para tu aplicación, ¿vale? Entonces, si tomamos un ejemplo de una aplicación que tenga alguna interacción con algún tipo de usuario, eh, por ejemplo, una alta de usuario o una baja de usuario podrían ser eventos, ¿vale? Eh, una solicitud de cambio de datos también podría ser un evento, ¿vale? Eh, de allí, digamos que un poco el cielo es el límite en cuanto a lo que significa un evento para tu diseño de software vale pero la idea general es pensar en algún cambio que sucede en nuestra aplicación. ¿vale? Y normalmente cuando hablamos de eventos solemos hablar de dos componentes principales en, nuestro tip, en, en nuestra eh, arquitectura de software. ¿vale? Tenemos el productor y el consumidor. ¿vale? Ese evento tiene que poderse producir eh, y luego alguien lo va a tener que consumir, alguien va a tener que reaccionar a él. ¿vale? Entonces ese productor de, de, del evento lo que suele hacer es que cuando recibe la información necesaria o ejecuta alguna tarea, eh, es capaz de crear ese evento. Y ese evento va a llegarle al consumidor. Y ese consumidor va a reaccionar de manera acorde a ese evento que ha recibido. ¿Vale? Digamos que una de las partes importantes o interesantes que nos trae esto a la mesa es que no necesariamente tenemos que tener un solo consumidor, sino que podríamos tener N consumidores, ¿vale? Y ese evento se puede propagar a, a través de los diferentes consumidores que tengamos, ¿vale? Bien sean porque es el mismo consumidor eh, pero tenemos diferentes instancias de ese consumidor, ¿vale? Es decir, te, tenemos eh, dos micros que hacen la misma tarea para balancear esa carga, ¿ok? O podría ser un paso adicional en nuestro proceso o en nuestro procedimiento eh, que ejecute una tarea completamente diferente, ¿vale? Ahora, en, en esa parte central tenemos una pieza importante que no está pintada, pero, pero digamos que es la que permite que ese evento se pueda recibir y enviar. ¿vale? Y es un servicio normalmente eh, que va a encargarse de poder hacer que ese evento eh, llegue. ¿Qué, por, por ejemplo, ¿qué componente de software podría estar aquí? Eh, bueno, componentes como Kafka, eh, hay, hay servicios de cloud que suelen eh, hacer este tipo de, de solución, ¿no? eh, Creo que Azure tiene uno que se llama Event Hubs, eh, Amazon Web Services de seguro tendrá algo, ¿vale? Pero bueno, Kafka es yo creo que un estándar de la industria, sobre todo porque es un proyecto open source, ¿vale? Pero, pero un poco eso, eh, digamos que tendremos también que cuando pensamos en, en nuestra arquitectura orientada a eventos, imaginarnos que ahí hay una pieza intermedia a la que le vamos a decir, toma este evento y eh, por favor envíaselo a toda esta serie de consumidores, ¿vale? Eh, entonces, bueno, un poco eh, cómo cambia esto, nuestro flujo, ¿no? Normalmente cuando, cuando solemos, o a mí me gusta tratar de definirlo de una manera bastante eh, sencilla que es síncrono y asíncrono, entonces normalmente cuando trabajamos con eventos estamos más en el lado de Asíncrono, vale, Asíncrono, En el lado de esas cosas que no necesariamente eh, tienen respuesta inmediata. ¿vale? Y, y a, a lo mejor en un procedimiento normal solemos estar por el lado síncrono. Entonces vamos a intentar eh, retratar esto eh, con un servicio principal, por ejemplo, y dos servicios auxiliares. ¿no? Si yo tengo un servicio principal que recibe una petición, okay, vamos a decir que es un, un endpoint eh, o una API res en, en un backend, ¿Vale? Si yo tengo que llamar a un servicio auxiliar 1 y a un servicio auxiliar 2, yo voy a entrar, voy a ejecutar mis tareas, llamo al servicio auxiliar 1, espero a que el servicio auxiliar 1 termine, me dé la respuesta. En función de esa respuesta, yo continuaré con mi serie de tareas y llamo al servicio auxiliar 2 y así puedo llegar hasta N servicios auxiliares dentro del mismo procedimiento. Vale. Ahora, eso tiene una gran... Eh, bueno tiene una ventaja, okay, que es lo que comentaba, de la cantidad de información que, que somos capaces de tener en ese momento, pero luego tiene otra desventaja bastante fuerte y es el tiempo que se va a llevar realizar todo ese proceso entero, vale de principio a fin, llamando cada uno de los componentes y mientras más componentes quieras meter, vas a tener que tocar a tu servicio principal, vale porque vas a tener que desarrollar cada uno de esos pasos adicionales, pero además de eso, eh, vas a tener que tener en cuenta que eh, cada uno de esos errores eh, se controlen de buena forma. ¿okay? A lo mejor si falla el servicio auxiliar 1, eh, es un fallo que puedes controlar más fácil que si falla el servicio auxiliar 5, que estás llamando más abajo en la cadena del, del procedimiento. ¿vale? Entonces, eh, normalmente cuando solemos tener una solución de este tipo, el tema de control de errores se, se vuelve un poco más complicado, ¿vale? porque no lo tenemos también separado, a diferencia de cómo lo teníamos antes. Ahora, ese flujo que tenemos antes, y me voy a ir eh, un poco para atrás, de, de productor y consumidor, eh, es asíncrono, ¿vale? Y es asíncrono en qué sentido. El productor termina de hacer la tarea que tiene que hacer, publica su evento y el consumidor reacciona a él, ¿vale? Ni el consumidor tiene acceso a los datos del productor, más allá de los que les envió por el evento, ni el productor va a tener datos del consumidor, ¿vale? Esto no quiere decir que luego no se pueda enviar algún tipo de evento en el otro sentido, ¿vale? Para hacerle saber si el productor lo necesita, que el consumidor ha finalizado, ¿vale? Eh, pero lo bueno es que ese control de errores es, digamos que está un poco más en, eh, incrustado en, en nuestra solución, ¿no? Porque si falla alguno de estos consumidores que tenemos aquí, eh, no necesariamente tiene que afectar a la lógica inicial. Y en el caso de que afectara, podríamos, como les comentaba antes, crear algún tipo de evento de error y otro componente dentro de nuestro sistema que reaccione a ese evento de error, por ejemplo. ¿no? Entonces, nos ayuda a tener como módulos más separados, o microservicios más acotados, más definidos. Entonces, bueno, digamos que es otra de las ventajas que trae a la mesa. ¿no? Ahora, ¿qué, ¿qué significa esto? ¿no? Y, y un poco lo que comentaba del servicio principal, los servicios auxiliares, eh, versus el evento y demás. Me refiero a, a qué significa en código, cómo cómo lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, yo tengo preparado un pequeño ejemplo que me gustaría enseñarles, ¿vale? Entonces, eh, vamos a hacer un par de, de micros, ¿vale? De microservicios, uno que va a ser una API de bueno que tenemos hecha con Fastify en, en Node, ¿vale? Con TypeScript, y luego vamos a crearnos un fichero eh, que simplemente va a estar escuchando... Eh, a esos eventos que se publican, ¿vale? a nuestro consumidor ahora, es importante que para este ejemplo que vamos a hacer tengamos también en nuestro local esa pieza y un poco lo, lo vieron por encima antes esa pieza eh, que está en el medio que se encarga de recibir ese evento y transmitirlo a los diferentes consumidores ¿no? y esa, y esa pieza es Kafka ¿Vale? entonces en la página oficial de ellos hay, hay una guía para poderlo descargar ¿vale? y una vez está descargado con dos simples comandos lo podemos levantar en nuestro local ¿vale? Yo ahora mismo ya lo tengo levantado, eh, pero bueno, voy a bajar y voy a subir el servidor, ¿vale? El tardo un poquillo, eh, pero bueno, una vez terminamos de, de tener ese paquete de Kafka, digamos que vamos a tener que ejecutar eh, dos cosas. No vamos a entrar mucho en detalle, pero eh, tenemos un componente que se llama Zookeeper y otro que se llama Kafka. Entonces Zookeeper digamos que lo vamos a tener que levantar para que Kafka pueda iniciar y luego Kafka... Eh, lo vamos a poder también ejecutar y va a levantar un servidor en nuestro local vale, y va a estar escuchando allí en nuestro local eh, ya yo lo tengo configurado bueno, creo que lo tengo configurado como viene por defecto eh, así que realmente este ejemplo lo van a poder seguir sin necesidad de hacer algún tipo de configuración especial vale. Eh, pero bueno, un poco ¿qué necesitamos? ¿no? para poder conectarnos aquí con, con nuestros bueno, ambos servicios van a ser de Node, ¿vale? No, no necesariamente tienen que ser de Node, pero con nuestros servidores de Node, que, que necesitamos eh, usar? ¿no? Y tenemos una librería eh, que está muy bien documentada que se llama Kafka JS. ¿Vale? Esa librería es una de, de muchas que hay para conectarte con Kafka, eh, pero aquí en la parte de la documentación, en la parte de ejemplos, tienen una manera de crear ese productor, ¿vale? Que es el SIMIL que vamos a hacer. Eh, y de crear ese consumidor ¿vale? Entonces vamos a crear ese productor en una API Para poderla llamar desde Postman Y ver cómo ese mensaje se publica Y luego vamos a hacer que ese productor eh, O sea, bueno, luego vamos a hacer, perdona Que ese, que ese eh, evento sea consumido por, por el consumidor Y lo vamos a, a loguear en, en nuestra consola ¿Vale? Entonces, eh, bueno, aquí yo tengo creado Lo que les comentaba, un pequeño fichero de... de eh, Fastify, ¿vale? O sea, es, es una pequeña aplicación de Fastify, donde, bueno, tengo registrado aquí un, un plugin de Kafka eh, que, bueno, que, que es prácticamente este productor eh, con el evento que vamos a enviar, ¿vale? Eh, para poder hacer todo eso, lo primero que vamos a tener que crear es ese plugin, ¿vale? Aquí está todo configurado para ir un poco más rápido, para efectos de la demostración, pero lo que sí vamos a tener que hacer es, es crear ese plugin, ¿no? Entonces aquí tengo un pequeño envoltorio para crear ese plugin, pero si me vengo a la documentación veo que ellos me están un poco indicando cómo tengo que hacer para crear esa instancia de Kafka, ¿vale? Entonces lo primero que vemos aquí es que tienes que crear ese cliente de Kafka y le tenemos que pasar al menos estos tres parámetros vale te pone el Kafka y el log level log level lo vamos a llevar a error vale va a ser esto nada más va a ser que se impriman los mensajes de error vale y luego aquí me he copiado la dirección IP que tiene mi servidor de Kafka en mi local vale y aquí podríamos por ejemplo poner test API vale por ejemplo va a ser esa API de Kafka que yo tengo en mi local vale eh, así ya tenemos configurado nuestro cliente ¿vale? entonces ahora lo que tenemos que hacer es crear nuestro productor ¿vale? y ese productor en la documentación también viene bastante bien explicado lo que tenemos que hacer ¿vale? entonces de momento lo que hacemos es con producer, un Kafka producer ¿vale? y nos conectamos Hacemos un producer connect, eso devuelve una promesa y una vez ya está resuelta, podemos devolver ese productor, ¿vale? Y lo vamos a meter aquí, ¿vale? Aquí es donde vamos a instanciar nuestro productor, ¿vale? Ese productor va a ser nuestro create. Await, perdona, create produce, ¿vale? Y le pasamos aquí la aplicación, ¿vale? ¿Por qué necesitamos la aplicación aquí arriba? Yo voy a aprovechar para hacer un log aquí, ¿vale? Kafka producer ready. Genial, ¿vale? Entonces ya tengo aquí mi productor creado, ¿vale? Y eh, aquí digamos que lo que estamos haciendo un poco para los que no conocen Fastify es eh, crear un decorador dentro del plugin para luego desde cualquier parte de, de la aplicación de Fastify poder acceder a él a través de un método que es GetProducer ¿vale? entonces bueno eh, ya tenemos aquí, eh, bueno y aquí tenemos perdona, también el hook de que cuando esté lista la aplicación y esté levantada cree ese producer ¿vale? así que esto no se va a ejecutar hasta que nos, no esté lista la aplicación ¿vale? entonces nos devolvemos a nuestro fichero de API ¿vale? y ven aquí que ya yo tenía un poco adelantado el tema de el decorador que les comenté, vale, entonces vamos a tener aquí nuestro get producer, vale y luego con ese producer vamos a guardar ese event que vamos a enviar, ese evento, vale y ese producer lo que tiene es un producer.send, vale y aquí entra un concepto importante que es el del tópico, vale y el tópico es, eh, digamos que podríamos decir que sería uno de esos lugares eh, en donde nosotros realmente vamos a dejar el mensaje. ¿no? Si Kafka va a estar escuchando eh, todos los eventos que le llegan, el tópico es una manera de agrupar esos eventos. ¿vale? Entonces tú eh, como productor envías eventos a un tópico y como consumidor te suscribes a un tópico para poder eh, reaccionar a esos eventos. ¿vale? Entonces vamos a poner aquí eh, nuestro ejemplo de test topic, por ejemplo... ¿vale? Y tenemos que enviar, por supuesto, el mensaje. La API de esta librería te permite enviar varios a la vez. De momento lo que vamos a querer enviar es uno solo. ¿vale? Entonces en, en el, el mensaje tiene que tener un value y ese value tiene que ser un string. ¿vale? Yo de momento quiero enviar un JSON. ¿vale? Entonces me voy a aprovechar esta utilidad de JavaScript. ¿vale? Y voy a enviar un JSON con todos los datos que estoy recibiendo de... Eh, del front, ¿vale? o bueno en nuestro caso de nuestra API vale, a ver qué nos falta por aquí vale, genial, perfecto entonces tenemos aquí nuestro evento y para poderlo observar lo que vamos a hacer es que lo vamos a lo vamos a enviar eh, como respuesta de nuestra llamada HTTP ¿vale? ahora mismo lo que vamos a hacer es que a través de Postman nos vamos a conectar aquí vamos a enviar eh, en el body un correo electrónico un nombre y un apellido y ese va a ser los datos que vamos a, eh, a enviar a través de nuestro evento eh, a este tópico que, que llamamos Test Topic ¿vale? entonces ya tenemos nuestra aplicación eh, lista ¿vale? nuestro productor entonces vamos a levantarlo vamos a ver que esté todo ok ¿vale? está levantando la aplicación y aquí lo tenemos, Kafka Produce Ready. Genial, ¿vale? Y está escuchando en el puerto 3000. Entonces, yo, yo ya tengo por aquí hecho en Postman eh, una pequeña llamada para poder probar esta API, ¿vale? Eh, y esto nos debería publicar en Kafka, ¿vale? Entonces, vamos a... Luego, en nuestro server, ¿vale? En nuestro server JS del Consumer Service, lo que vamos a hacer es... Eh, digamos que instanciar nuestro consumidor, ¿vale? Y vamos a, a decirle que va a tener que estar escuchando. Entonces aquí en la documentación también tenemos un poco la manera de hacerlo. Eh, yo, bueno, me voy a guiar un poco más de la configuración que ya tenemos por aquí, ¿vale? Que va a ser la misma, porque nos estamos conectando al mismo servidor de Kafka, ¿vale? Eh, genial. Después de eso tendríamos que guardar nuestro tópico en nuestro consumidor y ellos nos ponen aquí un método, ¿vale? que es que es un run, ¿vale? que es el método que vamos a ejecutar una vez ya eh, levantamos nuestra aplicación. Entonces vamos a, a tratar de digerir esto un poco. vale Test topic, que va a ser ese tópico que vamos a estar escuchando. vale Entonces aquí tenemos que crear nuestro consumidor, así como habíamos creado nuestro productor anteriormente. vale Y después vamos a tener aquí una función que se llama run, ¿vale? que es una función asíncrona, en donde vamos a levantar nuestro consumidor. Nos vamos a suscribir al tópico, ¿vale? Aquí un par de parámetros que le podemos pasar. El necesario es el tópico. Este from beginning es para ver todos los eventos que Kafka mantiene en ese tópico, ¿vale? De momento lo vamos a quitar porque solo queremos ver los eventos nuevos que vayamos a enviar, ¿vale? Y luego aquí, eh, en el consumer run, le podemos decir con cada mensaje que vamos a recibir, ¿vale? Qué es lo que vamos a hacer. Entonces, de momento, un poco lo que vamos a hacer es... Eh, simplemente un console log de los datos del evento que vamos a enviar, ¿vale? Y lo vamos a mantener de esa forma para que nos pinte eh, todos los datos que, que estamos intentando enviar desde, desde el productor, ¿vale? Y luego, por último, lo que hacemos es que ejecutamos esta función, ¿vale? Que se va a mantener ejecutando, va a mantenerse escuchando esos mensajes de Kafka, ¿vale? Y en el caso de que tengamos algún error, lo controlamos aquí con ese cache, ¿vale? Aquí ellos tienen también un, un poco más eh, temas de gestión de errores, ¿vale? Vamos a, a dejarlos de momento, ¿vale? Eh, pero bueno, un poco es, es una buena gestión de errores que ellos tienen por aquí en el caso de que algo falle durante el proceso de nuestro, de nuestro servicio, ¿vale? Eh... ¿vale? pues bien, en teoría con eso lo deberíamos tener, ¿vale? nos estamos conectando a nuestro test topic, ¿vale? y a nuestro test group, entonces si levantamos aquí nuestra aplicación de consumidor, ¿vale? hacemos lo mismo, cruzamos un poco los dedos para ver que esté todo ok él levanta ese servidor, pero no hemos metido ningún tipo de log que nos avise a ver si ya lo tenemos correctamente entonces vamos a hacer aquí un console log Kafka consumer ready Okay. y aquí deberíamos ver los cambios Kafka Consumer Ready, ¿vale? Genial, entonces, si nos vamos directamente a nuestra API de Postman o bueno, a nuestra aplicación de Postman, perdón y llamamos a nuestra API, vemos que efectivamente estamos enviando el evento no los devuelve, ¿vale? está la respuesta HTTP, ¿vale? y vemos aquí que efectivamente se termina enviando ese evento y normalmente en un inicio eh, vemos que hay un poco de delay, ¿vale? pero cuando ya este consumidor es capaz de conectarse para escuchar esos cambios, pues vemos que ese evento ha llegado, ¿vale? Y un poco para ver, para que vean que no estoy haciendo trampa, vamos a cambiar aquí el primer nombre a core code core code school, ¿vale? Y pues como no tengo ningún tipo de validación de email, bueno, la voy a dejar así de momento. Para que se vea, ¿vale? Y efectivamente aquí ven cómo tenemos eh, el nuevo usuario, que es eh, con el mismo correo, pero tiene otro nombre y apellido, ¿vale? Entonces, eh, digamos que es un ejemplo muy sencillo para ilustrar un poco de qué manera podemos agregar Kafka. A nuestro, a nuestro proyecto del backend, ¿vale? No es necesariamente Kafka la única solución que existe, como les comentaba antes, existen diferentes soluciones, algunas que son directamente de algunos proveedores de cloud, Kafka en este caso, pues, puedes tenerla tú en tu local y probar, ¿vale? Eh, pero bueno, un poco eso ilustra la idea de, de, de ese flujo asíncrono que les comentaba antes, ¿no? De productor, termina, emite un evento, le llega al consumidor y el consumidor reacciona. ¿Vale? Entonces, bueno, les invito a que vean este proyecto, lo vamos a subir en, en GitHub, ¿vale? Y nada, que, que lo revisen y cualquier cosilla, pues, eh, estamos para tratar de resolver más dudas que puedan surgir. Bueno, nada, fue un placer comentarles sobre esto y espero que haya servido. Bueno, hasta luego.